Hoy les vengo a hacer un story time sobre mi vida Hoy nos vamos a aproximar a cortar el pelo ¿Ves todas estas hasta acá? eso es la vida donde voy a cortar, que mi hermosa mamá me ayudaste, ya que pues, es que tengo que... mi pelo está muy largo, wey no es que no lo quieras, sino que está muy largo y ocupa muchos cuidados, así que me lo voy a cortar para que quede más corto y ahorita cuando me lo vayan suscribirse, Acá en el buito que aparece en pantalla O se los manda directamente a suscribirse Y darle a la campanita para que cada video nuevo Que suba con algún familiar mío Lo puedan ver Y de los buitos Como les decía, me lo voy a cortar Y este pelo, vamos a ver si lo podemos donar Espero que este pelo sea suficiente Ya que me dijeron que son 30 centímetros para donarlo Pero esperemos a donar para niños de cáncer y recuerden que, si, que nunca se tiene que burlar de las personas diferentes, ok? Así que vamos a aproximarnos a cortarme el cabello. Por favor, dime, que me, quedo, me da mucho miedo. La voy a ser sincera, en mi vida no me he cortado perro desde los 5 años. No me lo he cortado. No, no me lo he cortado. Así que buitos, vamos ya. mi mamá ya me había hecho unas trencitas más o menos medían 25 centímetros para que la estilista sabiera dónde estaba el corte y no me lo hubiera cortado todo el pelo <ríe> una pequeña broma yo tenía el pelo muy largo Fitos. desde que he nacido he tenido el pelo muy largo me cuenta mi mamá que hasta me podía hacer peinados con mi pelo igual a mi, mi hermanita lo tenía un poco más cortito pero también se le podían hacer algunos peinados Creo que es familiar. <risa> Pero pues recuerden que no me lo corté por nada. Sino porque daba mucho calor y así. Además ya me lo tenían que cortar. A mi hermana ya se lo habían cortado. Así que era mi turno. Pero no me dio miedo ni nada de eso. Obviamente sientes como... Ya. Bueno, abuitos, ya me pasaron a cortar las trenzas, pero el siguiente paso era, pues, acomodarme el pelo, cepillármelo así y darle la forma, ya que si no lo hubieran hecho, pues, mi pelo hubiera quedado un lado grande, un lado chiquito. Mm. Les la estilista lo hizo muy bien. Pasó a, desen... a peinármelo y después me empezó a echar como, después de peinarme me echó una agua para que después pues, se alisara el pelo y así estuviera más fácil el corte. Era un momento de alegría, suspenso, ya que pues nunca me había cortado el pelo. Así que, pues, me lo están acomodando. Obviamente tenía un poquito de miedo porque no sabía cómo quedaría. Pero, pues, estaba muy pensativa ahí. Y... Pero me encantó el resultado. Así que quiero compartírselo con ustedes y sigan viendo el video. Bueno, pues eso duró mucho tiempo para comerme el pelo y todo eso. También pues platicaba con la estilista y comí, y comía, comía algún aperitivo así y pues saludaba a la cámara. Todo para perder pues la noción del tiempo ya que iba a tardar mucho. Así que pues me distraía haciendo otras cosas, pensando algo, usando mi imaginación. Pero esta grabación no se hubiera hecho sin mi hermana menor. Ella grabó todo el suceso sin, de, sin descanso. Obviamente se iba a descansar, pero lo grabó todo, todo. Ah, buitos, pero los buitos que son de corazón y que han visto mi canal sabrán que ustedes podrán armar el rompecabezas que les he dado de pistas. Bueno, pues cuando estaba peinando, estaba comiendo Pues unas abritas que mi hermana me había dado así Sí, me la tenía hambre Pues la también es lista, pues, me estaba mojando Me mojaba el pelo, me no cepillaba Porque me quería dejar derecho el corte O sea, que nada estuviera más grande y más corto <risa> Aunque era muy tardado Pero muy tos Ahora, antes, recuerden que mi hermana, los buitos de corazón han visto que mi hermana ha aparecido en muchos videos. Y si arman el rompecabezas sabrán quién es ella. Y esto no se hubiera hecho gracias a mi hermana que fue la camarógrafa. Y pues me estuvo ayudando y me decía que no, te, vas a, te va a quedar bien el corte. Y a la estilista que me lo cortó, muchas gracias. Y pues... A mí también me voy a agradecer porque no, desde que ten, desde que recuerda, la única vez que me cortaba el pelo fue a los cuatro años, ya cuando iba a cumplir los cinco. Mi sueño de bebé, ya sé, era muy gracioso, pero era que tuviera el pelo tan largo como Ramponcel, pero vi viendo y videos que si tenías el pelo largo, pues, era mucho trabajo. Y además tenías, pasaba un día o dos secando, y no podía ir a la playa, así que eso me daba como miedo, porque yo quería ir a lugares así, así que me lo empecé, me lo quería cortar. Y también fue gracias a mi papá y a mi mamá que dieron el dinero para que me lo cortara. Y así, ah, pero como en todos mis videos es, tengo un amigo llamado Char, no puedo decir, y los invito a ver un canal de mi amigo Charlie Sport TV. Pero ahora, base en tema, pues me están cepillando el pelo y me lo estaban dividiendo para que el pelo que ya estaba listo no se mezclara con el otro. Que eso sería un problema y tardaríamos mucho más. Así que me lo cepillaban y me lo cepillaban. Bueno, después me lo cepillaban, pero cada vez me... eran menos los pedazos de pelo que faltaban. Así que pues... Alguna, en algún momento ya me, ya me estaba pues un poco cansada porque el pelo pesa mucho y además pues siempre hacía como para quitarme porque pues es cierto me pusieron como un tipo bata para que no me cayera el pelo pues en mi ropa así que pues me fueron peinando así así así hasta que bueno de alegría y sorpresa ya que no sabía cómo iba a quedar porque pues la estilista me estaba peinando y yo no podía voltear o si no pues lo podía haber cortado mal así psh. también le agradezco pues a mis papás a mi hermanita que grabó y también pues agradezco a una prima que vivía en Estados Unidos que me ella también se cortó el pelo y me dijo que podría donarlo así que pues Ay, pues, estoy viendo, pues, dónde se puede donar mi cabello. Porque, pues, eso ha es sido, es sido mi sueño desde que era una niña. Ya que, pues, me quería que mi pelo fuera tan largo, tan largo, tan, tan largo más que Rapunzel. O sea, eso es algo que... Pero sí existen personas, ¿eh? No, no me creen, pero sí existen. Para que pueda donar a todo mi pelo a todos los niños del mundo que lo ocupen. Aunque no sabía en ese momento quién lo ocupaba, pero ahora ya sé. Y sé que para cortarte el pelo, las niñas más chiquitas ocupan ser de 25 centímetros o 30. Entre más pelos se puede hacer una peluca para ayudar a niños que tengan enfermedades, que ya no pueden, que ya perder el cabello. Pero por eso estamos aquí. Esto fue un momento grandioso y sorprendente para mí. Bueno abuitos esta fue una experiencia grandiosa y pues un poco, pues tenía un poco de miedo Pero esto fue, era mi sueño desde que era más pequeña, así que pues fue una experiencia muy grandiosa Así que vamos a ver cómo me quedó y denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones O el buito que aparece en pantalla para que los mande a suscribirse inmediatamente Y los invito a ver mis más videos nuevos Así que los amo Vamos a ver cómo quedó yeah. Bueno, como les dije Pasamos a ver cómo me queda el cabello Aquí estoy estamos alegre. Ya que pues está muy fresco Al corto, obviamente mi pelo estaba mojado <risa> Pero les muestro mis trenzas así. Y esta experiencia me gusta mucho. Porque puedo dis disfrutarla con ustedes. Si quieren más videos de experiencias mías, denle muchos likes. Y espero que les haya gustado cómo me quedó el pelo. Si me ven con video, tal vez me verán por ahí que otro video con pelo muy.